Hermano querido, aquí, 38 años enfermo. Se dice, lo cierto?, que el primer enfermo que se metía a la agüita quedaba sano. Y él, tullido, nadie lo llevaba hasta que vino el Señor. ¿Cuántos tullidos están al lado nuestro, hermano querido?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 Muchas, hermanos muchas. Y qué agradecido, Señor, gracias, mira cómo me cambió la vida, gracias por mandarlo. Bueno, eso mismo está esperando otra persona que tú hagas. Así que digamos, el Señor, aumenta, aumenta mi fe y ayúdame a ser fiel a tu palabra.